Hola, qué tal? Buenas tardes. Los invitamos aquí a la playa, esta playa que está tan bonita de Buenos días, el día de hoy que es lunes, vamos a ir a Mahahual, que está muy cerquita de Bacalar, está como una hora, más o menos, de ahí hay playa, nos vamos a ir a conocer, esta es la carretera que te lleva, derechito para allá, entonces vamos a ir enseñando que nos encontramos, el camino a Mahahual, y aquí está la salida para Mahahual, Carreterita que venía de Bacalar, aquí tienes que salir para Majahual. Majahual, pueblo mágico. Aquí llegan muchos cruceros. Este está ahí están, de hecho, ahí está uno. Es un Barcotes. Aquí está más desarrollado que Bacalar. Sí. las decepciones aquí en Majahual lo que estamos viendo que está como muy dirigido a, a, a este turismo extranjero nos gustó este lugarcito y preguntamos, dijimos bueno pues, ¿cómo está la onda de consumo mínimo para estar aquí en sus, en sus camastros que Están, que la verdad están muy padres y resulta que nos dicen que es consumo mínimo de 500 pesos que hago entonces este, la verdad están están locos pues así están también sus camastritos, lo tienen muy bien Pero según es consumo mínimo 500 pesos por persona Así es que, no La verdad es que, muy mal Muy mal, no sé si porque nos vieron nacionales O no sé, y, y lo que les interesa A ellos creo que es el turismo extranjero Así es que de entrada este Tache, tache, tache, tache Y pues ya, ya encontramos un lugarcito Y la cosa estuvo así Allá al lado Allá donde se ven los estos de ahí Se pusieron bien Bien este Bien payasillos Que el consumo mínimo era de 500 pesos 500 pesos por cabeza Y tan solo aquí al ladito, eh, Nos rentaron todos esos, esos lugarcitos Esa palapita Nos rentaron esa palapita que está ahí Una como esa que es Silloncitos y todo Por 50 pesos por cabeza Y el consumo pues, lo que queramos Vamos a pedir una botanita, unas chelitas O lo que queramos Y vamos a estar aquí El agua está Lo que le sigue de sabrosa Esto es como una albercota gigante Está bien, bien, bien fresca el agua Allá al fondo Se alcanza a ver un cru Dos cruceros Hay dos cruceros gigantes Y esta es la zonita Aquí en Mahahual Beach Está súper, súper, súper a gusto entonces, pues ni modo, hoy tocará sufrir aquí. Seguimos reportando. Después de dar una buena nadadita, qué mejor que un coquito y un chevichito. A ver, cuéntenos Maris, de qué se trata esto cuesta como 100 fruitas, 260, $260 pesos pero está muy bien servido tiene jitomate, pulco, camarón, pescado camarón fresco de la Jusco uh -huh. la verdad es que se ve bastante bueno y se ve muy rico muy bueno, los ¿eh? totopitos y ya nos echamos una chelita, pero ahorita toca un, un coquito mm. $30 pesos el coco el coco $30 pesos, sí así es Ahí vamos, ahí vamos, ahí la llevamos. Uh -huh. Ese trabajo duro alguien sí, lo sí. tiene que hacer. Y de pilón el coquito, ve nada más. Para, para cerrar. Para cerrar con broche de oro. ¿Impresiones de Mahahual? Está padre, pero sí, ya muy turístico. Creo que está más tranquilo Bacalar. Está más recomendable, pero es mar. Entonces, un, un día aquí, hasta un mediodía, está bien Espera, sea, ya no, ya Pero ya sigue ya. siendo turístico pero todavía está como, todavía no, todavía Sí, pero sí, muchos es muy turístico ¿eh? Bueno, sí. sí, sí más bien a lo que me refiero no hay como grandes hoteles, ni grandes, no. todavía no No Sí, sí hay muchos, sobre no, todo por pero, los cruceros Pero sí hay muchas cosas para turistas ya, sí. más no, no, tu como que Es muy diferente, no, no, el, no, no, el ambiente no. hay más gente, ¿no? Bueno, me les, los pide, cruceros les no. el video entonces No, bien, vengan, vengan a Macalajas Sí, se los recomendamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los invitamos aquí a la playa. Esta playa está tan bonita, es en Managua. Nuestro restaurante es el Mar Amau, el Hotel El Fuerte. Se van a pasar un día agradable. Tenemos camastros, baños, regaderas. Muy buenas instalaciones, Wi-Fi. Y solamente es por consumo de bebidas y alimentos.